Un joven de 25 años, edad, identificado como Amauris Rafael Reyes Fabián, mejor conocido como Clamen, está detenido. Señalado por la entidad del orden como el responsable de disparar contra el locutor Juan Bautista Martínez, en un hecho ocurrido en febrero del año pasado. Al cuestionar a Reyes sobre el hecho que se le imputa, afirmó ser inocente. No, yo soy inocente es... Tuve un inconveniente, andaba conduciendo. El video dice eso, todo ahí. Sí, pero yo no le rí, nada. Soy inocente de eso. Pero hay presos que saben de ellos, tú sabes, entonces parece que ellos no sé. Querían como involucrarme, yo no sé nada de eso, ¿sabes? Soy inocente. No sé de ellos nada. No sé de nada. Soy inocente. ¿Sabes? Sí. Conduciendo yo... ¿De qué? No, yo no soy participante de eso. De acuerdo con la nota policial, el detenido le causó una herida con arma de fuego en el globo ocular derecho a Bautista Martínez. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.